¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, solamente recordaros que desde hoy y hasta el 9 de febrero a las 5 de la tarde tenéis este deshonor, la muerte del forastero. Así que nada, daros prisa, no dejéis escapar esta oportunidad, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos! Me alegro de verte. ¿Lista para un último encargo, Billy? ¿De quién se trata? Del cabrón de ojos negros responsable de este caos. Vamos a matar al forastero.